Final del Campeonato Mundial de Recreo Espectacular va, a 7.33 minutos de la mañana Qué, la, qué todo, chicos, yo debería estar ahí Agustina eh, El público ha definido, Agustina eh, Los porcentajes fueron muy claros Y ha terminado consolidando esta final El señor Cristian Divesta, ¿cómo le va? Buen día, Tano Recién llegado al exterior, este, ¿o no? Sí, sí, bueno, sí Bueno, estuvo sí. recibiendo mensajes fuera del país eh, sí, sí. Bueno. Sí, los votos que estoy recibiendo <risa> ya sí. es a nivel internacional. Claro, ah, está estos está votos no, está hasta de sí, tomando solta. ¿Usted Chávez lo veo relajado como, como, como que hice esto y ya está? No, nunca, ah, nunca. Yo a Dibeta lo respeto y digo, menos mal que no tenemos que correr una maratón. Tomale la zapatillita claro, claro, claro, a Claro, papá. Claro, es ¿Cómo eh, lo alcanzaste? Qué contraste, ¿no? ¿Por qué qué contraste? No, digo, el descendido con... Y yo que, que me fui al descenso, chicos, una claro. cosa increíble. Aparte no darlo los por... fue tu recreo? Nah, no, no, pero aparte no daban los porcentaje. Fue le daba el porcentaje, una cosa de loco. Bueno, miren lo que. <risa> con esto, ¿a dónde? No puedo correr ni a mi hija con esto. <risa> medio lo la, que. Me medio el largón y el. Bueno, chicos. <risa> eh... Mirá la media, mirá la media, te pido, por favor. mira la media, lo que son. Qué maravilla este color. Se está usando muchísimo en todo lo que es la zona del balón. Lo bueno es que has combinado, Julián. No, no, todo combinado. Todo, todo, todo, todo. Bueno. Eh, arranca Diveta. Perdón, voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Es todo Diveta o podemos hacer uno y uno? No es me medio no complicado. Todo Diveta, que defina la bueno. producción, pero claro. Qué lo lindo complique. sería uno sería, Diveta, no uno Chávez, pero bueno, si no se puede No se puede, Julián. Bueno, Señor mi... Diveta, Vamos. avance, por favor. Vamos con el primero. Bueno, viste Tano que cuando somos chiquitos siempre tenemos un ídolo. En mi caso yo hace muchos años que fui chiquito. Sí. Y actualmente a mí me hubiera gustado en ese momento ser como Messi. Lo que sí les pido que le presten atención al final del video, que es muy importante. Sí. Yo creyendo ser Messi. Ajá. Así, así, se, así, llama así se llama el video. Así se llama el primer recreo de Diveta. Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi,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 bueno, eh, <risa> primer recreo, segundo recreo, señor Divertas, Vamos con el segundo, Sí. es eh, un poco fuerte el, el título. Mm. El segundo recreo, se me duerme el nene. Uh -huh. Claro, no fuerte, suele pasar la en las fiestas, te... Suele pasar, sí, sí, míralo ahora, A por ver? favor, Tano. Se me duerme el nene. <risa> <risa> <risa> Está <risa> dejando todo <en> el nene. <risa> <fe> <risa> Es una experiencia sensorial, ¿verdad? pero tiene mucho sueño. ¿Cómo haces para, para limpiarlo ahora? O sea, no, eso, lo tenés que cambiar. Ya no te sirve más. Eso ya ¿tú? hay un padre que se entregó y dice, ya está. hace lo que quiera. Este, ahora, no resigna. No, no, no. Mira, mira, mira. Se duerme. ¿sabes? Todos queremos ser ese nene, ¿no? <risa> Hay placer, hay de todo, chicos, es maravilloso Bueno, quiero decirle que Diveta ha venido sí. recargado, ¿eh? Bien, Muy segundo bien recreo título. Cristian Diveta va por el título mundial Tercer recreo, sí Vamos con el tercero Esto pasó en, en una casa En pleno verano eh, La verdad que Tristísimo final El piletazo <risa> El piletazo Bueno A ver A oh. ¿eh? No, eso foto? le tienen que restar punto, ¿eh? Yo no Hola, Jere. ¿Tenés frío? No. Ah, bueno. Filma. Ay, ay, ay. ay. No? ay. <risa> <risa> oh. Bueno, pudo ser peón, chicos, ¿no? perro como reconociendo, algo está pasando. Pero este que no estoy intentando, así sí. es como pare, ver pare. Es que... Esto tiene arreglo. Mira la inundación no, no en el patio. Hola, Jere. ¿Tenés frío? No. Estás gritando, bolsito, ¿no? Hay un loro ahí. <risa> <risa> <risa> bueno, igual por lo que veo no se, no se terminó de partir, digamos, sino que se, se zafó la pata. Como para ver un lado positivo, ¿no? Eh, bueno, Cristian Dimeta le queda el bonus track. Se bueno, juega todo o nada. Vamos con el cuarto para ya definir el, mi título. Sí. Se calentó la tía. No, no, no. Se calentó la tía, chicos. ¿Qué fuerte Se el Se calentó ¿no? la tía en el cuarto. A ver. ¡Ay! Caro, caro, Me a que hago, a mí, ¿Qué pobrecito. hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Qué buena patada! Tía, era una broma, tía. Era una broma. Claro, ahora se cae todo el alapo. Era una broma. ¡Qué broma, ni qué guapares! ¡Cállate, tía! Está, re, está <ríe> recaliente. Ahora si si, si era, era esto de verdad. Si era verdad, el luis, chico moría, claramente. Como claro. no, claro. si 10 minutos pegado. Y ahora. ¿sí? Ah. Bueno, pero lo da todo la mujer, Lo da todo lo da todo, bueno eh, muy yo no puedo, pero, no, a ver esto hay que dejarlo en manos del público ¿eh? claro. ahora es el turno del señor Julián Chávez ha pasado el recreo de la diveta creo que merece una aplauso ¿Eh? bravo sí, ha la mano arriba y su turno Chávez un digno rival, felicitaciones Muchas gracias, todas señor. las comparaciones Mucho son odiosas señor. pero diveta leyó los títulos y yo me lo aprendí de memoria señora, señora, <ríe> en su casa usted va a viendo Perdón, me voy a remangar porque esto viene bien, bueno Primero, sí. agua que no has de beber Si yo les digo, chicos Mira el manejo del público, Cristian, mira mira. Si yo les digo, Chabere. te voy a tirar agua tan Chabere. fría Que te va a dar una contusión cerebral ¿Es por lo menos exagerado o no? Sí, sí creo sí, que sí bastante. Sí. A ver si es verdad ¡No! Claro, tan fría, tan fría Ay, ¡Qué palazo, Dios mío! ¡Qué palacio! <risa> <risa> ¡Qué fuerte! ¡Ponele audio! Porque el ruido del cráneo... No, 3, bueno, bueno, está 6. bien, Julián, está bien. ¡Pobre... ¡Ay, qué fuerte! fuerte. <risa> bueno, eh, Segundo recreo. El bailarín oculto. El... Ama a Guerra, ¿cómo se llama Guerra? Bueno, a Julio Boca, quiere sí. ser bailarín, tiene muchos dotes, pero claro, no hay trabajo. Decir, decir sí, claro, claro, claro. Maximiliano, Maximiliano. Maximiliano, gracias, pero no hay trabajo, entonces bueno, voy por lo que tengo, pero cuando puedo demuestro mis dotes de bailarín, se llama el bailarín oculto y este es el video. La alegría se siente, estamos en la tienda ahora de... Ara de Para que arranque, mirá lo que es hermoso. De Ponele audio. Si de asistora, la la asistida, se pone a perrear con el auto, le pone sí, el foto del oro al auto, mirá lo que <risa> La alegría se siente. Claro, le pone mucha onda, ¿no? Lleva la música en la sangre. Cuidado <risa> <va a> <risa> por <risa> <mira, risa> el rato en el estado. Mirá lo que, le lo que se ¿Qué le pasa? ¿Qué ¿Qué ¿Qué te pasa? <risa> ¿Por qué le <te> perré al <risa> auto? Le perré al auto, le ponen foto al auto. Bien, qué bien viene esta final, chicos. Digna de una final. Digna final. Con amigos así, claro, se le ocurre hacerle bullying a un león atado. Y el amigo viene y lo pone en su lugar Mira qué bonito que es este video no. Se lo tiró el león ¿Cómo termina ese video? ¿Pero, ¿pero tiene final, Julián? En realidad no, pero... Después hubo una oferta de blanda de segunda Pero no, no sé explicarlo bueno. Ahora, es, bonus track está recortado el video, pero viene el amigo, lo agarra y se lo tira al león Bonus track Sí, fue lo que vimos, después claro. no sabemos cómo terminó Claro, no sabemos cómo terminó Con amigos así parte 2, dice, che, tengo que pasar un río caudaloso, ¿no? te que en una... ¿Cómo se llama? No sé... ¿Cómo se llama eso que se hace así? Canopy Tirolesa Tirolesa, gracias Roddy Sí, canopy también, pero de la época del Roddy mía le decíamos tirolesa Sebastián Una palabra nueva para vos Dice si los amigos, nosotros te vamos a ayudar, confía, porque para eso están los amigos. Fíjate qué bonito como lo ayudaron. Gracias, gracias, despacito, despacito, despacito. ¿Y ahora qué hacemos? Cuánto que lo reboscan, pobre hombre maldad ¿no? Esos son los, los verdaderos. arriesgados el chiste, ¿no? Muy sí, bueno. veo. Ah, claro. claro. <risa> Vos lo hecho claramente, Julián. Claramente, claramente. Para eso están arriba. Ahora, lo cuentan hasta que son viejitos, eso, imagínate. No no, no, no, y Y lo disfrutan los de atrás. Hay maldad, ¿me entendés? Pues mirá cómo lo disfrutan. Qué va Bueno, señoras y señores, eh, aplauso también a para a Julián, chaval. Ahora, Define, eh, vamos a ir con una recorrida. Agustina Fiadino, ¿qué le ha parecido? Si Chico, tuviera que elegir a uno. Si tuviera que. No, no puedo. No, no, no me puedo mm. quedar con ninguno, sí. me, me parecieron. Me plástico. parecieron sublimes. Bueno, vez. bueno, entonces, digno de un campeonato mundial. Eh, Excelente. Rodolfo Rabina eh, me pasa como Agustín, imposible sí. definir acá. Eh, sí. Es, es que. bien te con cuidado, por favor, con cuidado Con mucho cariño, con cuidado sí. Digno de una final, chicos Bueno, eh, ¿saben con usted qué más jugado? La mejor final que hemos tenido sí. por lejos Yo creo que está tan parejo que por ahí un saludo final Podría inclinar uh, la cuestión No, porque, pará, pará Viveta no, no, no, preparó no, un saludo no, final No, justo final. porque Viveta no ha preparado para. saludo final Entonces, Entonces vamos a hacer una cosa Hasta ahora va ganando <ríe> Viveta porque sabemos que mañana trae el Morphe sí. <ríe> Habría que ver si Chabel con el saludo final puede emparejar la sí. cuestión sí. No, de Ciro, lo que pasa que Diveta no nos no conoce, saludo final, quizás no quiero yo aventar. No, pero esto no con tiene él. que con el recreo, te vamos a dar la oportunidad ah, del saludo, bueno. pero no tiene nada que ver con el recreo. ¿eh? Perfecto. Eh, ustedes definen al 2613 cuatro quién se consagra campeón oh, ahí en el del Mundial del Recreo. No, para mí ha sido un empate técnico, va a depender mucho de lo que diga la gente. Diveta, eh, gracias. Eh, muy amable, saludo final, señor Chávez. Tenés variedad. <risa> No. Para elegir Los saludos presenciales vos sabes que no son igual que los saludos virtuales En el saludo presencial te está quedando Agaches el rey que nunca lo elegiste sí. sí. no, no. Agaches el rey Agaches sí, sí, el rey Agaches sí. el rey, el rey. Sí. Para todo el que elijas va a tener que estar bien parado Tienes que separar las piernas porque son saludos efusivos sí. Te queda el cual enojado Mucho menos La black mamba La mamba negra y el escorpión. Algunos Me voy a sacar el celular. Algunos tenés que elegir. El escorpión, Julián. El escorpión. Qué bueno. <risa>